Vamos a aprender a gestionar el canal de YouTube que tenemos con la G Suite. Entonces yo me he logueado dentro de la G Suite, veis que está aquí mi imagen, por lo tanto ya estoy dentro. Voy a pinchar como siempre el cubo con los cuadraditos y donde pone más, veis que aparece aquí ya YouTube, pincho y me abre mi canal de YouTube. Ya lo tengo abierto. Si os dais cuenta, aquí a la derecha está mi fotografía, por lo tanto significa que estoy dentro de mi canal de YouTube. A la izquierda tengo ya diferentes opciones, los suscriptores, o sea las personas a las que estoy suscrita o los canales en este caso a los que estoy suscrita. Y, y aquí puedo gestionar mi canal, pincho en mi canal y veis que ya aparece, pues que no tengo ningún suscriptor, que es, se ha visualizado mis vídeos cinco veces y el gestor de vídeos que es la parte importante. Lo primero que vamos a ver es que eh, por defecto aparece nuestra imagen de perfil y que podemos añadir una cabecera del canal. Cuidado con el tamaño que vamos a elegir porque se ve distinto según si estamos en un PC, en un televisor o en un móvil. Entonces habrá que cuidar la imagen en este sentido, el tamaño. Y este es el botón que más nos interesa porque es para subir los vídeos. Si yo pincho en él, me abre el cuadro de diálogo para subir los vídeos. Puedo importar vídeos desde las fotos de Google, si tengo ahí guardados vídeos que me interese subir, los importo directamente. Puedo hacer emisiones en directo y empezar pues, todo a través de la cámara web de del portátil o del pc e empezar a emitir lo que está pasando eso si quieres hacer una clase de flip classroom para alguien que por ejemplo que esté en el hospital y que lo quiera ver al mismo tiempo que lo que estás haciendo en el aula pues funciona muy bien o tiene un creador de vídeos un editor de vídeos el propio youtube donde tú puedes pues, crear con las diapositivas o fotos que sea y editarlo pero vamos a ver la subida de un archivo que tengamos en el pc Fijaos que ya desde aquí puedo cambiar la privacidad, puedo hacerlo público, oculto privado. Eh, de momento nos vamos a quedar en público, luego ya hablaremos de las otras opciones. Voy a arrastrar un vídeo. Fijaos que inmediatamente ya empieza a subir y entonces aquí en la barra de estado me dice cuánto tiempo me queda pendiente de subir y el porcentaje que lleva de subida. Y ya me aparece aquí una descripción básica. Puedo ponerle un título mientras que sube lo voy a ir cambiando, una descripción y luego aquí las etiquetas. Las etiquetas sirven para que nos encuentren. Cuantas más etiquetas, más eh, estén relacionadas con el vídeo, más fácil es que encuentren nuestro vídeo cuando estén buscándolo otras personas. Una vez más puedo cambiar aquí si el vídeo quiero que sea público, oculto o privado. Y puedo añadir un mensaje a mi vídeo o eh, por último aquí tengo que lo pueda añadir a una lista de reproducción. Yo ahora mismo si pincho no tengo ninguna, pero puedo crear una lista nueva. Veréis, pongo simplemente aquí vídeos de prueba, crear y ya lo puedo poner en vídeos de prueba. Veis, Ya me aparece aquí. Puedo crear tantas listas de reproducción como quiera, las listas de reproducción significa pues como una carpeta. Todos estos datos que tenemos aquí se pueden modificar eh, posteriormente, o sea que tampoco es muy problemático si nos equivocamos o luego lo queremos cambiar y no queremos que esté en esa lista de reproducción, queremos que, que esté en otra. Esto es simplemente eh, pues, eh, la, los primeros datos, luego lo podemos modificar todo. Y aquí me aparecen ya, que está subido el vídeo, tres posibles miniaturas que es lo que se va a ver cuando eh, pues, las personas lo tengan como listado. Por eso si hacemos un, una introducción o una eh, portada, pues aquí es donde será el momento de colocar esa portada. Claro, eh, la portada tiene que estar en el vídeo, porque si veis son simplemente capturas de pantalla que han hecho del vídeo. Voy a darle a publicar. Al darle a publicar me aparece esta imagen donde ya tengo la URL del vídeo que he subido para compartir. Si lo quiero insertar, está aquí para insertarlo en, en HTML en mi blog o si lo quiero enviar por correo, para quién. El mensaje, ¿vale? Bueno, vuelvo a, a, al gestor de vídeos. Bueno, estoy en el gestor de vídeos. Hay varias formas de, de entrar. Si os acordáis, al principio en el canal aparecía también en la parte superior. Pero esta es la zona donde puedo editar los vídeos de nuevo. Aquí puedo mejorar este vídeo. Veis que me da YouTube una vista previa de cómo lo mejoraría por si quiero cambiarlo. Y el original. Y me dice que es que se mueve mucho y que si quiere... Si quiero que me lo estabilice. Pues le voy a decir que sí y ya está. Y ahora puedo editar aquí otra vez de nuevo, que es lo que os decía, y puedo cambiar la miniatura. En lugar de esta, poner esta. Puedo quitarle otra vez que sea público. Cambiar el título. Me vuelve a aparecer todas las opciones que tenía anteriormente. ¿vale? Siempre que quiero modificar algo tengo que guardar los cambios. Igualmente puedo gestionar las listas de reproducción. Aquí pincho. Solo tengo una, que son vídeos de prueba. Pero puedo crear otra. Y otra vez la lista de reproducción puedo hacerla. Pública, oculta o privada. Y la creo. De momento aquí pues no tengo ningún vídeo, pero puedo añadir vídeos. con Desde una URL, desde mis vídeos de YouTube o vídeos de YouTube que, que ya existan. Voy a decir que suba este a tutoriales. ¿vale? Voy a añadir otro más y aquí puedo gestionar la lista de reproducción. Es decir, mirar que aquí tengo eh, que primero se va a ver el tutorial número 3 y en segundo lugar se va a ver el tutorial número 1. Digo, uy, esto no lo quiero. Así, entonces pincho en el que quiero mover sin soltar, lo traslado arriba y veis, ya me ha reordenado la lista. Si pincho aquí en más, pues también lo puedo hacer sin, sin el ratón, mover a la parte inferior, veis o mover a la parte superior y vuelve a estar arriba. Puedo editarlo desde aquí también y también puedo hacer que este vídeo sea la miniatura de mi eh, lista de reproducción. Voy a volver al gestor de vídeos y os voy a explicar que dentro de las listas de reproducción, como habéis visto, no tienen por qué ser listas de reproducción de mi canal, puedo hacer una nueva lista de reproducción de cosas que me gusten. Por ejemplo, eh, puedo hacer una lista de reproducción de tutoriales interesantes. La creo y añado vídeos. Entonces busco vídeos de YouTube que me interesen. Por ejemplo, voy a buscar los muestros del canal. Pongo C. Pedro Duque. Y voy a copiar la URL, por ejemplo, de Blogger. Copio la URL, lo pego aquí y que me lo busque. ¿Veis? Y lo añado. Voy a añadir más vídeos. Bueno, ya tengo aquí dos vídeos eh, insertados dentro de tutoriales interesantes. A lo que voy es que puedo crear una lista de reproducción sin que sean vídeos míos, pues porque quiera guardar algo para visionar a posteriori, a modo de repositorio, por si en un momento dado estos vídeos los necesito muy a menudo, pues los tengo aquí ya recogidos y me es más fácil acceder a ellos. Si voy aquí otra vez a mi canal, veréis que ya tengo aquí mi lista de reproducción de tutoriales interesantes. Bueno, he salido de la sesión para que veáis un poco cuál es la visión que queda si alguien quiere ver mi canal. ¿Veis? Ya no estoy logueada, de hecho me pide que inicie sesión, estoy fuera. Como no he puesto ninguna cabecera aún, pues está esto con este gris tan feo. Sí que aparece mi imagen de perfil, mi nombre y eh, los vídeos que he subido y las listas de reproducción. Si veis, ya no me aparece el gestor de vídeo arriba, ni los suscriptores que tengo ni nada. Estoy logueada de nuevo, me he vuelto a meter en el canal. Estoy aquí, veis la fotografía. Para eso, eso quiere decir que, que estoy dentro del canal porque quiero enseñaros a hacer el cambio de licencia. Youtube pone una licencia estándar que lo llaman ellos, pero podemos cambiar a una licencia Creative Commons. Y por lo tanto, pues proteger entre comillas nuestro trabajo. Estoy en el vídeo y entonces lo que voy a hacer es pinchar en configuración avanzada. Aquí me permite modificar varias cosas. La categoría del, del vídeo, si es de juego, si es un juego, si es gente y blogs y formación, que es donde estábamos nosotros. Eh, Puedo cambiar si me pueden poner comentarios o no. Y si los usuarios pueden ver las valoraciones de mi vídeo. Y es aquí donde cambio la licencia. Si pincho, puedo cambiar a Creative Commons con atribución. Es decir, que cada persona que quiera utilizar mi vídeo va a tener que decir que lo he creado yo. Guardo cambios. He vuelto a información y configuración y aquí es donde está la parte de las, eh, de las posibilidades de ver el vídeo. Si el vídeo está público, significa que todo el mundo puede verlo. Si el vídeo está oculto, significa que solo aquellas personas que tengan el enlace lo podrán ver. Es decir, desde fuera, si yo me salgo de, de mi perfil y alguien mira mi perfil, no se va a ver dentro de las listas de reproducción ni tampoco dentro de mi perfil. Solo podrán verlo aquellas personas que les envío el enlace. Esto está bien, por ejemplo, por si monto un vídeo de alumnos de mi clase que no quiero que sea público y solamente se lo envío a los padres de, de mi lista de, de, de aula. Entonces, solo ellos podrán verlo. Ojo que si ellos envían la URL a otras personas, sí lo podrán ver. ¿De acuerdo? O sea, se accede a través de la URL y esa URL puede viajar por donde sea. En cambio, si lo pongo en privado, solo lo veo yo. De hecho, me lo pone aquí. Solo tú puedes verlo. Puedo modificar esa privacidad dándole a compartir. Entonces, puedo decirle que solo lo van a poder ver los miembros del cipedroduque.com. Es decir, toda aquella persona que esté dentro de nuestro dominio de la G-Suite. Eso significa en esos momentos que lo vería todo el claustro. Eh, Vídeo de eh, la preparación del baile de carnaval. Lo meto en YouTube. Y se lo envío a todos los miembros del CEI Pedro Duque y solo lo verá el claustro. O puedo enviarlo a unas direcciones de correo concretas. ¿vale? Voy a poner aquí la mía propia. Aceptar y solo compartir con Pilar Ávila del Colegio Pedro Duque. Le doy a compartir y listo. Espero que os ayude.